Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre las excusas. ¿Tienes la excusa perfecta para no hacer lo que quieres hacer? No tienes tiempo, no eres lo suficientemente inteligente, no tienes la edad. Cualquier excusa es útil. La excusa es útil porque nos exculpa ante nosotros mismos y ante los demás. Justifica el que nos podamos ver ante el espejo sin sentir vergüenza, pero al mismo tiempo nos deja un poco decepcionados por no estar yendo hacia donde queremos ir. Las excusas son una trampa, una trampa que nosotros mismos creamos y después caemos en ella y nos es difícil salir. ¿Por qué? Porque cada vez que se la contamos a alguien, o a nosotros mismos se nos queda grabada en el subconsciente hasta que empezamos a creer que es verdad así que si notas que eres una persona que se llena de excusas y que no avanza te invito a que las sueltes ¿Cómo? teniendo en cuenta tres aspectos el primero de ellos es que la excusa es una interpretación que tú haces de la realidad tú mismo eres el responsable de cambiar esa interpretación. Si tu excusa es, soy demasiado viejo, puedes empezar a pensar, bueno, tengo 40 años, todavía me quedan 25 años de vida de útil. No soy tan viejo. Y así la excusa desaparece. Segundo, para soltar las excusas necesitamos hacer un esfuerzo Consciente. ¿Por qué? Porque somos una fábrica de haceduras de excusas una tras otra. Así que requiere trabajo. Refere, requiere estar consciente de nuestras excusas. Tercero, detrás de las excusas, lo que se esconde, lo que escondemos, son sentimientos que nos son difíciles de gestionar. Sentimientos como el miedo. O la falta de confianza en nosotros. Así que para soltar las excusas también hay que ap aprender a gestionar sentimientos incómodos. Coge un lápiz y un papel. Vamos a trabajar en soltar las excusas. ¿Qué excusas tienes? ¿Qué ganas teniéndolas? ¿Qué pierdes? ¿Qué sentimientos se ocultan detrás de las excusas? ¿Es miedo al fracaso? ¿Miedo al éxito? ¿Miedo al rechazo? ¿O es falta de confianza? Recuerda que las excusas son interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad para evitar sentimientos que nos son incómodos de gestionar. Así que te invito a que reflexiones sobre tus excusas y poco a poco las desmontes. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal de YouTube y a mi blog.